Por supuesto que es histórico el acuerdo de Vizcaya. Claro, a ti igual no te ha pasado cobrar 900 euros o menos de 900 euros al mes y pasar a cobrar 1.200. Claro, probablemente no te haya pasado. Entonces igual no sabes lo histórico que es para ti, lo importante que es en una vida de no sé cuántas mil mujeres en Vizcaya, pasar de cobrar 800 y pico euros a pasar a cobrar 1.200. ¡Histórico! Vamos, es lo mejor que te ha pasado en muchísimos años.